Amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo en otro vídeo épico más y otra vez tenemos una invitada Kenia del último videoclub. ¿Qué tal, Kenia? Hola, bien. A, a pesar de eh, que no se pronuncian las r's hoy, hoy las r's. Mira, no sé ni lo que se pronuncia ni las no p's ni las m's, las r's sí. <risas> no, no Porque vengo del dentista. Es por drogas. <risa> <risa> Me ha puesto drogas en el dentista, pero no es por drogas, por el dentista. Pero nada, que me hace mucha ilusión estar. O sea, he venido hasta con el dentista y todo, o se imagina si me hace ilusión. Y aquí estamos. Es maravilloso que no pronuncie bien porque yo creo que el vídeo va a ser más divertido todavía. Ay. Bueno, Kenia, eh, imagino que conoce las reglas, ¿no? Ah, uh, no, aquí me han traído engañada, secuestrada... No, es como decir, estoy súper contenta y luego no, estoy engañada. No. <risa> eh, más o menos me suenan, pero las puedes repetir si quieres. Sí, sí, cuéntalas porque yo no sé el juego todavía. Vaya, hombre, <risa> que dos invitados que no saben a qué <risa> viene. Bueno, eh, pues resulta que tenemos una inteligencia artificial maravillosa a la que le mete la sinopsis de una película... Y eh, la interpreta y te crea pues, un póster random, que es que, bueno, que, que un engendro, ¿no? dicho sea de paso. Y bueno, pues cada uno tenéis un turno para adivinar de qué película se trata. Y, Perfecto. como viene siendo habitual, comienza la invitada. Kenia, no es por meterte presión, pero estoy invicto, ¿vale? es que soy son una tuyida, ¿vale? No puedo hablar, entonces eso me da ventaja. Ya, ya. Ya, ya, ya sí. estoy ganando. Bueno, ¿quién? ¿Cuál es? Espera, que no veo nada. Ay, eh... No lo había dado a ver. Ah, vale. Ah, muy bien, eh, muy bien. Pinocho. Pinocho. Pinocho. Bueno, sí, Pinocho eh, es muy fácil. Tiene, tiene un bigote un poco de cierto dictador alemán. Con ya, tres cejas. Bueno. Y es un poco Mickey Mouse también el del rollo. <risa> sí, es un, Pero sí, bueno. Oye, ah, Pinocho. Y, y tiene ahí una pata de palo o, o, o es otra cosa. Yo no es por nada. <risa> no lo sabemos. No lo sabemos bueno. nunca, igual. Bueno, Dani, Dale. tu turno. Venga, vamos allá. Venga. Me toca. Hay que nervios. Bueno, la sirenita. Yo, me me vi la sirenita, pero no puede ser porque la sirenita es negra. Pero bueno. yo, yo creo que me la voy a jugar a la sirenita por algún tipo de aberración que la IA le ha cambiado el color. Bueno, la sirenita, sí. No nos vamos a complicar mucho la vida. Eh, bueno, seguimos con fáciles, Kenia. Ostras, eh. Ay, ay, ay. Espera, no. Es que voy a marear. Son todo película famosa, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. Pero es que estoy pensando que es ateriza como puedas, pero no es Aterriza como puedas. Esa la que ateriza como puedas la hace parodia. Pero es que no me acuerdo del título y no sé decir las PES Y me estoy poniendo nerviosa. <risa> a ver. Es. Uh... Ay, no es. Estoy, estoy atascada. No sé cuál es, pero no sé cuál es se me va a pasar el tiempo. es lo que sea. Eh, es... Eh, bueno, la que... Describe qué película eh, es. Eh, bueno, la de, es la de Tom Cruise, no sé. Es la ah, de Tom Cruise. Pero lo hicieron Maverick. Bella, <risa> vale. Vale, Top Gun. Top Gun, vale. <risa> okay, okay. ¿El de arriba a la izquierda no se os da una iria Brad Pitt? No, pero el del medio es... es eh, ¿Cómo se llama? Pobrecito que ahora está. que se ha retirado. No, me lo... no, a Bruce Willis. Bruce Willis es Bruce Willis, el hermano mal de Bruce Willis. Es, es un poco mal, sí, es un poco mal. Venga, dale, no, no. Pepinelo. Vamos con la siguiente, sí. Oh, Dios mío. Eh, Esto... ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. El, el pelo ese, la peluca, está un poco. A ver, bueno, a ver, ¿qué más? Copy a paste. ¿Ah, me toca a mí? No, no, no le no, toca a no, no, Dani. Nada. A ver, pues, es como no sabía la norma. Venga, Dani. ¿Qué, qué ibas a decir? Eh, bueno, que el actor está claro, pero no significa que la película sea. Claro, claro. A ver, es, está claro que es Tom Hickleston, pero yo no conozco pelis de este hombre. Así que voy a ir a lo seguro y voy a decir que es ver, Loki y esta es una de Thor. Eh, porque no sé más pelis de este hombre Este hombre no sale en la película, ¿vale? Por eso te digo que, que tengas cuidado Por eso te quería advertir Porque aunque salga ese actor Fíjate en otras cosas pera, Mientras pera, corre pera. el tiempo A ver, está generándonos a Loki Pero esto, eh, pues evidentemente Será una de Marvel, Torno turno es ¿cómo se, Joder, este que ha salido último Es que claro, de la fase está a 4 o 5 Estoy descolgado Uno que lleva la careta, el caballero Luna eh, no es el Caballero Luna. ¡No! Queña te toca? Rebote. Ah, me sí. toca. Rebote. Ah, rápido. rápido. Eh, es que no la, no la voy a saber. Eh, no la voy a ¿Qué? saber. Don Hiddleston que ha hecho este señor. Eh, pues voy a decir... Que no es que una película de este actor, aunque salga el actor. No ya, es una película ya, es que... que, es que pero él. es que me he visto súper... Mm, sí, me he visto súper... No, aunque salga no es una película que ha hecho él, ¿eh? ¿has dicho eso? sí, sí. Sí, sí. sí. Yo a juzgar por el fondo diría que son los Looney Tunes. <risa> eh, no tiene que jogo? ver. A ver, a ver. Nada con Looney Tunes, pero a ver. Eh, está relacionado con Loki, pero no vale. es una película de Loki. Y hay algo que es de Loki ahí, aparte del actor. Está relacionado con Loki, pero la máscara. La, la máscara. La máscara de Jim Carrey. Ah, sí. Claro, por. Porque... Es que la máscara no, no, de Loki, era, de no, Loki. era de Loki. sí señor, sí señor. ¡Ah! Sí, sí, así ¡Oh! piensa la IA. Así ¡Vala! piensa la IA. Así es rarísimo, IA. sí, sí, sí. Bueno, Kenia. Vale, vale. Uy, madre de Dios, sí, <coughs> sí. Esto puede ser eh... muchas películas. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué tipo de arma es esa? Es que tiene como un boomerang, ¿no? ¡Es, es 300! Pues Gladiator, 300 es Gladiator, gladiator ¿Tienes, que decir, tienes que decir una Sí. Voy a decir 300 No es 300 ¡Ah! Yo, siendo de romanos Porque está claro que es de romanos Voy a meterme en Gladiator sí. Gladiator es Gladiator Maldita oh. sea oh, me, me queda con tu rebote Pero vale. es, es que están vestidos no podía ser 300 Ya, ya, es verdad Pero yo que sé, oye, o sea, la máscara, ¿sabes? Además tiene los números romanos abajo ves Pero por eso yo decía 300 Porque los números, ¿sabes? La, la, N, sí. pero, la N Pero, no pero eh, número, eh, no. los ah, la... números romanos, ¿no, griegos? Pero sería ahí ya, pero es que la, la IA, tío, yo que sé Cómo piensa la IA <risa> <risa> lo sabe. Bueno, Dani Venga, dale ahí Wow, es esto es joder, esta es la de Will Smith, ¿cómo se llamaba? Eh, del oeste, la W, w esta, eh, la araña gigante, que era malísima. World, world, world West. World, <risa> World West. Eh, te la vamos a dar por buena porque sabes, sí. cuál es, ¿no? Way way west World, world west. War West. Pero se dice así, ¿vale? guarda West. Va, va, va, va. Aquí esta, esta bueno sigue siendo mía Pues <risa> venga, Kenia Vale, va Esta creo que es la más difícil uh, de todas Es el Ramder Fiena... de, de Apargas eh, <risa> Muy bien, película Aquí te eh, voy a decir que no te fijes en las letras No, no, no me fijo <risa> Ah, joder Vale, esta tía aquí, sola me da vibras de los otros, pero no va a ser los otros. También me da vibras de alguna guerra rara. Eh... No sé, está en un edificio. Vale, ¿puedes dar alguna pista? Está en un edificio. <ríe> vale, ¿En un edificio? eso ya lo vemos. <ríe> ¿Y <ríe> es una señora de espaldas? Gran parte de la película transcurre en un edificio. Gran parte de la película transcurre en un edificio. Hola. Eh, ostras, gran parte de la película transcurre en un edificio. Vale. No no tengo ni idea. O sea, se me está dando muy mal esto. Eh, o sea, me daba mejor en mi casa. A ver, <ríe> Sin estar delante de la cámara. Esta yo creo que es la más difícil. Es... No lo sé, no, no tengo ni idea, pero es que ni idea. Puede hacer un paso y que le dé algo. No, di cualquier cosa, sí total. Sí. Eh, que, de hecho, si no, salta ya, porque el tiempo ya ha pasado. Ya, ya pasó, ya pasó. Pues voy a decir. Eh, Blackwater. Por decir algo. Eh, no, no tengo no. idea. <risa> ya, ya, es que. Yo, dado que es una señora sola dentro de un edificio. Creo que. A ver, evidentemente es una peli de terror. Uh, Voy a irme al terror japonés, voy a irme a. a The Ring. No es The Ring. ¿Pero es terror japonés? Pero es terror japonés. Terror español. ¡Terror español! Ah, ¡El es orfanato! Rec. ¡No! Rec. ¡Ah, Rek! Me cago en la. Leche es Rec. Por sí, eso sí, lo sí. del edificio. Vale. No, era muy buena pista, eh. ¡Hola, qué difícil! Sí. Bueno, esta vale, vale. le toca ahora a Dani, si no Venga, recuerdo mal. Y vamos ya por la mitad. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de galimatías es? A ver, a ver, a ver, a ver. Los 100. Joder. Pero, oh. ver, yo creo que se puede sacar. Los 10 Gremlin. A ver. La, ¿Las letras? Veo muchos... No sirven las sí, letras ni caso. Avisión. Veo gente de todo tipo. Veo muchos interruptores. Veo muchos aparatos electrónicos. Veo muchas veces. Uh, como un astronauta, como un punto rojo Como un punto rojo así, entonces Voy a irme a algo extremo Dado que está el punto rojo, ¿puede ser HAL? ¿Puede ser 2001? ¿Odisea en el espacio? No Vaya Genia, rebote Vale, estoy pensando en una peli, pero es que no va a ser ¡Ay! Esa peli de un fotógrafo Que se obsesiona con una tía Vale, pero no va a ser esta Eh... La cara de que no. ¿Qué, qué hay, Matías, es esto? <risa> eh, vale. Eh, ¿Retrato de un asesino o algo así? Eh, es que no, no sí, pero. Ningún... Bueno, la deducción no, no ha estado mal. Eh, ¿Queréis intentar resolverlo entre los dos? Eh, sí, venga, sí. Mirad los objetos que salen. Que salen como. parecen como cámaras o cosas así. Como como cámaras, costadoras, hay interruptores, hay teléfonos. Y salen muchas, o sea que la película tiene que ver de algo de. de los objetos que salen ahí. ahí es que es eso, ahí. Um, vale, eh, oh. Si no decís nada, ya lo desvelo. Es una, es una. peli de cámaras de tecnología de esto, es que seguro tesis. seguro. No, tesis. no es tesis. Bueno, pues desvelo. VHS. Oh, uh. Ostras, vale. A ver, se veían bien cassette, pero no cassette de vídeo, y luego había cosas verticales que sí podían simular. Ya os digo, vale, vale. estas son las la dos creo que más difíciles, ¿vale? Venga, okay. volvemos a la dificultad de idiotas, que es la que sí, más se ajusta. ahora volvemos a una dificultad para todos. Bienvenidos al mundo. ¡Adelante! ¡Kenia! ¡Voy! Ah, bueno, espérate que esta, esta, esta sí es... Eh. Esta se puede sacar. Jolín eh... Se puede sacar por dos cosas ¡Qué detalles, miedo, tío! Detalles, detalles Estoy pensando en The Children, pero no va a ser The Children eh, y aquí... La huérfana, pero tampoco va a ser la huérfana eh... Aquí las letras pueden ayudar Dice algo de Snow, ¿eh? Eso es algo de Snow mm. ¿No? O Nons <risa> no, Dios mío, es súper raro <risa> Me da mucho miedo esta imagen <risa> eh... Detalles <risa> ¿Qué le pasa a la chica? ¿Dónde está? ¿Alone in the woods o algo así? No, es que tampoco va a ser esto ¿Alone in the woods? ¿Qué pelea es esa? Me la he inventado <risa> Ahora, yo sí como la IA, yo me invento los títulos Bueno, <risa> el, el tiempo Es que no lo sé, yo no, no lo sé no lo sé. Esta, eh, parece que se esté cayendo, pero no lo sé Pues nada, saltamos a Dani Dani... Venga, a ver es una chica, una niña que va de rojo por la nieve. El personaje es indiferente, vale, ah, pero vale. hay algo importante. Sí, sí, nieve, está claro. Hmm. Eh, es una peli de terror con nieve. <coughs> mm, no caigo ahora. Eh, caperucita roja. No es roja? Eh. <risa> miedo, ¿sí Caperucita roja. Qué miedo si fuera Caperucita roja. A ver, eh, no sé, Pepi. Eh, ¿Qué? Eh películas conocéis eh, con, que incluya el título Snow? ¿Blancanieves? A ver, la, la chica, ¿qué parece? ¿Parece sana? ¿Parece que le pasa algo? Eh. No, no, está chunga esta persona, no, no sé. ¿Snow. Piercer? ¿Snow ¿Tú te imaginas que fuera Snow Piercer? No, es imposible. No, no sé, no sé, no sé. ¿Películas con nieve en el título? Uh, no Ahí, dilo ya. nada, nada dilo, nada. Ya, Pini. Eh, pues la chica, a ver. Sería como un zombie. Hay nieve. Zombies, en la... es que no caigo ahora. Death Snow. Zombie Nazi. Ah, lo oh, no. vengo. No hay ningún nazi aquí, Pini. No hay ningún nazi, ya lo sé. Pero yo pensaba que a lo mejor por las letras, esa Z del final y tal, pues nada. a lo mejor... No hubiera caído. Esta yo creo que es muy fácil. Uff, sí, bueno, es fácil por mis. A ver, esto es, es un volcán. Eh, pero claro, y gente que explota en el volcán. Eh, esto es de zombies también. Es que son es zombies, zombies zombie en un volcán. El volcán de los. <ríe> no, venga, vamos a decir 28 días después. Hostias, tú. Por tu deducción del volcán. <ríe> Esta la sabías, eso estaba apañado, seguro. No, no, no, de hecho me has dado tú la pista al decir son zombies, pues yo iba a decir volcán o un pueblo llamado Antispi. Claro. ¿no? A... Tú me has dicho que son zombies y he dicho, hostia, pues es verdad. Claro, es que sangre no, no es lava de un volcán, por eso me ha volcán Lo que no tiene es digo... la conexión, o sea, como... Bueno, da igual. Por la, por las... Lo que has aprendido de esto es que del turno del otro te callas y toda la información de... oh, me la guardo. Ya, ya, amor. ya, total, bueno. vale. Entonces, no voy a hacer nada más. <ríe> Bueno, pues, Kenia. Ostras. Esto, ah. Bueno, esta es una de mafiosos, tiene toda la pinta. Eh, ¿O no? ¿O el gran Gatsby o, o mafioso? Una de las dos. ¿O Men in Black? ¿O el gran Gatsby? ¿O Casino? Eh, o, yo, creo es que que, es, yo creo que es no facilísima. No sé. ¿Es ¿qué, facilísima? ¿Qué te parece yo creo que, que sí. es? Yo creo que sé cuál es. Por no ponerte presión. ¿Qué te parece que es? Jope. Tú ves a esta gente que piensas que es? ¿Men in Black? ¿Men in Black? Sí. Sí. Yo tenía ¡Ah! la <ríe> duda, digo, lo mismo se piensa que el, la gente Smith y dice Matrix. <ríe> pero no mal, bueno. pero yo Men. Podría, Men podría, podría. Ala, ala, ala, bueno, bueno, bueno. Bueno, no está bueno mal, no está mal. Va ganando todavía Dani de uno y le toca a Dani. Vale. A <risa> ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué <risa> será? <risa> Vamos a darle un poco de emoción. Mobluar Namibia. Esto es como una especie de señora que se ha ido de misiones, ¿no? Al África, a Namibia. Pero yo diría que es la monja. <risa> Si dices monja muchas veces, se pronuncia jamón. ¡Dale! Madre mía, wow. me, me ha descubierto. Uf, <risa> por si alguien no lo sabe. ¿Sale? Bueno, eh, vienen ya las dos últimas. Ay, ay, ay. ay. Y a menos de que Kenia acierte las dos siguientes, o sea, la tuya y que Dani no acierte la tuya y, y, y acierte el rebote, pues. Yo, creo, yo confío en ti, Kenia. Eh. Te he apostado, <risa> apostado 5.000 petrodólares por ti. Sí. Vale, perfecto. Pues. <risa> ¿Qué coño es eso? Bueno, también me acuerdo cuál era, tú. Vale, sí, sí, ya me acuerdo cuál era. Vale, creo que puedo saberla, pero no estoy segura. Igual no, igual no tengo ni idea. Eh... No sé. Ah, me toca a mí. Sí, te toca a ti. ¿Necesitas alguna pista o... Yes, pero, ¿sabes cuál es o no? Porque sí, sé cuál es. es. importante Vale, pues si me quieres dar una pista yo te la acepto, eh, pero... Al fondo parece que hay algo como, no sé, como si fuera una explosión nuclear o, o algo al fondo. Ah... Uh. Vale, estaba pensando otra cosa. Yo creo que sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es? Creo, creo. No, no puedo asegurar la IA. Es una de explosiones nucleares. Se ve que hay una explosión. Eso no significa que en la película haya ya, explosión, ya, ya. pero. Ya. En. Ostras. Vale. Eh, pues. Y la película <ríe> tiene un remake. Ella no te voy a dar más pista Sí, y una eh... segunda parte. Es. Soy leyenda. Es. Soy leyenda. Eh... Soy leyenda tiene segunda parte, de hecho, le he hecho por eso la van a hacer, pero y bueno, la es la de Asilo y la van la a la hacer la como el final alternativo, no te lo pierdas. En el que bueno puedo contestar ¿Qué? ya mi rebote. ¿Contesta tu rebote. Puede ya. ser las colinas tienen ojos. Sí. Hola, si no hice un vídeo hace nada. ¿No qué te enteraste entonces de que iba la peli? <risa> es que sí. hacen pruebas. Sí, sí. Los militares allí y, y ya ves que sí. son todos deformes Aquí yo creo que sí, le... sí. es complicada también pero le, más, este claro. le faltó ah, que... la tontería de las colinas pero aparte... Al calvo no le han hecho calvo tampoco ya. No, o sea, pero... no ha sido la peli No, no, no Venga, dale, Pini <risa> Bueno, no Dani Estoy ansioso por, por, por puntuar ¿Qué es <risa> <risa> <What is> esto? <this? risa> ¿A quién le toca? A mí, A Dani, okay. a Dani. Me toca a mí, a, a ver, Dani la monja, a mí. la monja ya ha salido La monja ya ha salido, entonces no puede ser, pero ¿Puede ser mamá de Guillermo del Toro? No ¿No? ¿Es la llorona? Pues sí ¡Pam! Ah, madre mía, sí, pues oye, pues esta creía que no, no era fácil Y mira, sin dudar pues, la cosa ha quedado en 6-4 para la IA humana. ¡Ah! Eh, Dani sigue invicto. ¡Qué rabia! Sí, sí, el baile va a durar hasta que acabe el vídeo, que lo sepas. Pues nada, pues que baile, oye. Pues para que le dé más coraje a la gente y no quiera venir más. <risa> No, no, no, no, calla, calla, calla Cristiano Ronaldo, Messi, eh, en, en Mbappé, eh, Neymar, el que quieras ¿no? o sea, Los futbolistas de la élite marcan, le marcan 6-0 a los Asuna y, y bailan y se abrazan y, y no pasa nada Y son unos campeones del mundo Pero yo gano aquí a, a, a todos los matados que me traes y yo no puedo que, bailar ¿Qué mataos? No, los matados pero Dios Que hay una mata delante ¿sabes? Que, que me traes aquí una tía drogada y... <ríe> No me oculto, no me escucho <risa> Madre mía, tú Ay. Ay. Bueno, eh, pues como viene siendo costumbre, costumbre habitu habitual, quien pierde despide el vídeo Así que ya sabes que... Bueno, no. Dani, despídelo <risa> eh, En nuestros corazones Dani ha perdido, eh, aunque esté bailando pues nada, muchas gracias por traerme al canal, la verdad es que me hacía mucha ilusión enfrentarme a la IA, creo que ha sido una batalla injusta porque lo de no poder pronunciar las p's, las drogas y que Dani ya se lo conozca de a pa, pues no me parece, no me parece bien, creo que no ha estado bien, pero bueno, eh, no pasa nada, os aprecio igualmente y estoy agradecida. Eh, pasos por mi canal, el último videoclub, está guay, hablo de las colinas tiene ojos y de otras pelis de terror y clásicos y ya está, eh, besitos. ¡Hasta luego! El spam.